¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Buenos días de hoy vamos a enseñar cómo eliminar la cuenta de Google Desde el Samsung A11 En este caso está bloqueado por cuenta Gente, un dato muy importante Acá en el teléfono vamos a conectarnos A lo que es a una red Wi-Fi Para hacer este proceso En este caso yo estoy conectado gente Y ahora sí vamos con lo que se necesita a nuestra computadora vamos a abrir este programita yo les voy a dejar en la descripción para que puedan descargarlo es un programa simple lo van a descargar y lo van a extraer, lo, lo abrimos entonces, acá en la parte de acá te aparecerá lo que es el setup para que lo puedas ejecutar como administrador vas a hacer clic derecho, ejecutas como administrador y vas a esperar que se te abra entonces vamos a cerrar esta pestaña como tú puedes ver, ya se nos ha abierto el programita. Acá lo tenemos ya listo. Ahora sí vamos a conectar con una cable USB, con un cable USB a nuestra computadora, a nuestro teléfono. Gente, un dato muy importante: hay que estar conectados a una red Wi-Fi, si no, no nos va a funcionar. Entonces, yo voy a conectar. Como me estaba haciendo, yo voy a conectar uno de mi teléfono. Ahí lo tenemos. Ahí nos suena que nos ha son reconocidos los drivers listo gente, ahora lo que vamos a hacer es dar en esta opción de la parte de acá, donde dice bypass FRP vamos a dar ahí ahí nos dice que debemos estar conectados a una red wifi, lo damos en ok y esperamos esperamos un momentito entonces ahí se está en drivers y ahí te va a arrojar un aviso para acá la pantalla de nuestro teléfono lo damos en ver automáticamente ya te redigirá a YouTube entonces ya lo damos acá en cancelar acá en el teléfono vamos a aceptar y continuar siguiente y no gracias listo acá vamos a crear la siguiente aplicación o oh, perdón vamos a buscar la siguiente página Galaxy Store vamos a ir ahora vamos a la página oficial de Samsung tiene que estar acá a ver acá lo tenemos, vamos a seleccionar esta página y te llevará a la tienda de Galaxy Store de Samsung cerramos acá damos prueba ahora ahí se nos va a abrir la tienda de Samsung aceptas términos una vez estando acá gente vamos a actualizar este Galaxy Store esperemos que no nos cierre entonces si es que nos cierra nuevamente vamos a conectar y nos vamos a ir al programita para enviar lo que es el archivo, en este caso nos ha cerrado ¿Qué hacer cuando te cierra, gente, hay que conectar nuevamente el teléfono con nuestro cable y nuevamente darle en la opción de bypass FRP lo das ahí y lo das en ok listo nuevamente te va a enviar el mensajito a la pantalla de tu celular donde lo vas a dar en ver ahora acá desconectas el cable y te vas a ir. Si es que te aparece YouTube por AV, vas a dar en la parte de arriba, lo darás en configuración, about y acá le vas a dar términos y políticas de ese servicio de YouTube. Eh. Ya te llevará Chrome. Ahora, si sí buscas nuevamente la opción de Galaxy Store y vas a buscar la, lo que es la página, acá lo tenemos. En este caso, ya no te va a pedir actualizar porque ya lo actualizaste. Lo vas a dar en prueba ahora. ahora acá en este punto vas a descargar la siguiente aplicación que sería si en este caso no lo encuentras como con este nombre de Google Play Service en este caso no hay ningún Google Play Service Hayden pero vamos a buscar con otro nombre la opción tiene que salirte la palabra Hayden vamos a buscar con Play Service acá lo tenemos gente Play Service Hayden abrimos esa opción y lo descargamos ojo un dato muy importante acá hay que tener en cuenta nuestra cuenta de Samsung Account que tengamos creada este método te pide cuenta de Samsung para que puedas descargar y entonces para eso vas a ingresar tu correo y tu contraseña ahí estamos iniciando sesión gente nos dice que la contraseña está mal ahora vamos a intentarlo nuevamente entonces una vez que inicia sesión aceptan los términos y ahora si gente nos pedirá un código vamos a ingresarlo damos el código entonces lo damos en hecho y ahora sí si ya se va a empezar a descargar la aplicación este es un dato muy importante hay que tener la cuenta de Samsung Account para que puedas descargar si no no vas a poder descargar la aplicación ya gente a partir de ahí es muy fácil eliminar la cuenta una vez que se ha descargado lo van a dar en el icono de abrir y acá gente vamos a dar en open in settings nos vamos a deslizar hacia la parte de abajo y acá hay una opción que dice servicio Google Play webpage page on the promotion abrimos entonces esta opción y le vamos a dar un pin en este caso vamos a poner el 1 al 5 listo ahora sí lo vamos a saltar acá vas a omitir esta opción lo vas a reiniciar el teléfono nada más y eso sería todo listo amigos ahí se nos ha reiniciado ya el teléfono vamos a cerrar nuestro programita ya nos ha servido y vamos solamente a adelantar acá en este caso te pide el pin lo colocas das ok y vamos a saltar los pasos que cuando nos pide cuando restablecemos ¿no? esperamos un momento acá empezamos ya siguiente damos siguiente y acá es donde anteriormente te pedía la cuenta en este caso no te va a pedir porque lo hemos ingresado en un pin gente vamos entonces a esperar nada más ahí se comprobando información vamos a colocar el pin entonces que colocamos y lo damos en siguiente ya avanzó normal vemos ahí entonces y acá en este punto ya no te pedirá cuenta sino te va a pedir que omitas esta opción en este caso vamos a dar saltar y saltar no copiar vamos a esperar hay que tener paciencia lo vamos a saltar saltar acá acepta servicios de, de google listo ahora lo vamos a hacer el siguiente y eso sería el proceso gente espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse a mi canal ya eso sería todo y nos vemos en un próximo vídeo